Buenas toki no, no, no, no. Nos vemos más ratito no hermano por favor. Sí, sí, sí ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo estás, compadre? ¿Tu nombre cuál es? Mauricio. No va? Mauricio, va acá. Yo me voy acá. Mira Pietro, pasa para acá. <risa> Un tractor amarillo. <risa> <risa> Que, va a que se apoye, que se apoye. Buenísimo. Oh, como habrá quedado eso ahí arriba, como va ahí rojo. Ya acá van a quedar relleno esto. ¡Oh, qué bueno! Man. Esto se está poniendo bueno. Antes teníamos las puras maderas acá arriba. Oh, va, va a quedar buenísimo. Tenemos que.. Buscar la manera de rebajar los palos para que no nos vayan a tocar los pedales Pero vamos, bien, vamos, muy bien, mira Mira eso, hiper alta allá abajo Cómo viene metiéndose ahí Avísale el rojo a qué altura Por ahí, por ahí, por ahí Kicker instantáneo oh. No, no vamos a tener que rellenar con palo ahí ¿Cómo va la faena, Pedro? Bueno, estoy sacando raíces nomás. Bueno, si, sí, perfecto. No se compactan, se cubren. Mucho mejor. Buena cabrón. Me ofrecí para darle forma al primer salto. Y eso puede ser un error contundente. ¿Cómo tienen los cambios acá? El balde aquí. El freno. ¿No tiene freno? Despacito todo. Un lindo abrazo ¿eh? Estoy más concentrado y la cresta. Capitán en su la, la estructura al final queda hacia los lados un poquito. Sí, sí, sí. Por, eso, por eso repartí un poquito más acá, la forma en bruto y ahí vamos afinando detallitos sí. y gustan. Hoy día va a ser uno de los días de construcción más intensos. Eh, somos un grupo grande, estamos con hartos recursos porque hemos pedido ayuda en distintos lugares. ¿Está bien ahí? Eso está perfecto. Ahora mismo sí. Ninja. El ninja de las cámaras de acción. Está duro. Perfecto. Ahí sí. Eso, man, ahí viene. ¿Cachai que ahora hay repartir tierra nomás? Y como hizo esa aplanada está casi todo listo. Mira. Creo, que vea, creo que lo vea más o menos listo. Cachai, bueno, le está quedando ese. No alto pero conectable, ¿cachai? Chapeando con la máquina, esto no puede ser más épico. El Luis lee mi mente. Y estamos haciendo exactamente lo mismo, con muy poco esfuerzo. <risas> ¡Qué maestro. Buenísimo. Sigamos. Los groups. ¡Bueno! ¡Bueno, Luis! Bueno. Hermoso. ¡Qué lindo! Ahí va la lonja de tierra que falta. ¿Cuánto sabe? Ahora calcula que aquí vamos a meter otro 6. ¿Te acordáis para hacer ya vale. la guata? Ya vale. Entonces esta no se bota hasta abajo se bota hasta la mitad. Hasta la mitad no vale. Para que después rellenemos lo que viene. ¡Qué rica esta pala! Bueno. Muy poquita tierra. ¡Pero no cansa nada! <risa> ¡Hermoso! ¡La bajadita ahora para el otro lado! <risa> este es nuestro drenaje. Si sí, voy a tirar esta tierra para el otro lado. ¡El Rojo! ¿Cómo estamos? ¡Aquí poniéndole! ¿Cómo te fue? Bien. Bueno, la los no, tranqui. ¿Hiciste lo que tenía que hacer? Sí. Ya bacán. ¿Cómo la veis? ¿Te gustó ese de allá? Como, mío, como camello a este así? Está bueno, a la caída la planeamos un pelito, pero la dejamos casi igual de alta. ¡Bacán! Esta es cuadruple, acá caí, y salí volando de nuevo. Así, pum. Hay que seguir haciendo esta va. Buena rojo, buen. ¿eh? Gracias. Qué lindo va a quedar esto cuando esté armado, cacha. Le cachas a ese Filete. Bueno, buen soporte extra. ¡Bacán! ¿Bacán? Está quedando filete ahí abajo. Estamos eliminando las zonas que sobran y después lo vamos a rebajar. ¿Lo formo antes para que se ir la altura exacta? Esto me dijo que era rojo. Está muy plano, necesitáis que te tire bien, esta guata está así. ¿Me prestaréis la pala? Sí, porfa. Acá, ¿Lo veis de ahí arriba o no? Acá hay una guata. La idea es que te tire, tire, tire y te suelte. En vez de que te haga una guata rara y salgáis volando, para que sea más seguro. Es malo es eh, eh, pesado a caer en plano duro, pero para algunas cosas se aguanta, no hay problema. Eso está, más, está suavecito, weón, bueno, está bacán. ¿Es Hoy me quedo bueno, como pegar un buen corte de motosierra. Ahí es, ahí seguro. Ahí es, sí. De ahí ya podemos empezar a formar el fino. A partir de esa curva. ¿Cachai? Porque eso te va a estar tirando para arriba. ¡Oh, que se ve lindo! No, ese segmento después del cortado quedó tan rápido. Güey. Vais a entrar muy fuerte entre medio puro eucalipto chico. Preguntándote qué crees que está pasando. Porque qué hoy tan fuerte y conectando esta weá. Ojalá que funcione. Güey. Vamos a pasar andando por encima de estas cuestiones. Esta va a ser famosa Con lo que yo avancé con esos muchachos abajo cortando esos tablones y todo Ahí tenemos no, claro, no Varios metros cubiertos de, un metro de una pata metro. Toda de ese color haciendo un manual encima de la oh, ah, La mala foto otra. así de lado No puedo creer lo que hicieron acá, cabro. Esto es para que no pedales se... Oh, oh, oh <risa> se va a La un cacha bueno ese corte? Sender <risa> Colgado ahí arriba a una caída que vamos a formar ahora. Oh, cabros, se pasaron, weón. Te ganaste un 6-5. Este, ojalá salga acá para que quede más espacio para el principiante. Para que no te ocupe tanto sendero. La Venga, cabros. Eso, eso. Luis, con todo. <risa> con el rey acá, weón. ¡Puta oh, que buen, pues sí. ¡Buena, cabros! ¡Noi! <risa> seguir ¡Noi! papá ¡No! El de allá ahí está marcado también, por si lo quería hacer. Te quedo la raja. filete Si sí, no, mira, le, vamos, le voy a hacer un. Quédate ahí. A ver. ¡Ah! Lo en una se transformó en rampita. Se puede hacer, se hace, se deshace. Es una valla, no puedo ni al largo, estoy cansado. Sí. en la mañana se lo ve y todo sí, le oh. estamos arriba creo que la cámara se me quedó prendida también y aprender a engranar los distintos estilos eso ha sido espectacular weón. ahora estamos cada uno trabajando por su cuenta nomás claro. chapeando dando forma cortando troncos todo súper claro, en lo que estamos haciendo. Todo super claro weón, y todo súper con harta iniciativa. ¿Grande nano, weón? Tío, nano la lleva. ¿Qué pasa, nano? ¿Se quedó calladito? <risas> <Guay>. <risas> oh, vamos arriba. Tengo los mulos hechos bolsas, bolsa, eso sí. ¡Ay, la cagó! <risas> la pata de rodilla al pecho, olvídalo. <risas> la pata acá arriba. ¿Guión? leyendo o...? ¿Para algunos videos hago guión? Para otros vídeos eh, a capela, no viene, trata de aprender a hacerlo cada vez más rápido. Como si al final estuviera sí, Eficientar pues, de nuevo. Exacto. Hay bien distintas claro, técnicas. Esta base me que aprendido nuevo, ¿no? no? Esta aprendí. Sí, dando vuelta a la pala, sí. ya, eso, vamos, ¡Oh! Mar, tira la barriga, tira la barriga, weón. ¡Sa! Yes. So, ¡Eso! ¡Maya! camita! Wow. <risa> ¡Qué <risa> okay, capo el hermano! Vamos. Sí, no, ¡Estos no, segmentos sí. van a quedar muy buenos! Herramienta, herramienta, ¡Para allá!